La primera y el comensal sin traje apropiado la segunda. Entre los invitados hay dos categorías. Primero los invitados que se autoexcluyen del banquete. El reinado de Dios se presenta bajo figura de un banquete de bodas. Jesús mismo se ha presentado como el esposo. Los criados representan a los profetas. La invitación es rechazada y no quisieron acudir, dice el texto y segundo sin embargo el designio de Dios no fracasa los que tenían derecho a la invitación la han rechazado y por eso se han hecho indignos de ella ahora los marginados se convierten en los invitados al banquete del reino los nuevos invitados representan al nuevo pueblo donde hay buenos y malos el pueblo de Israel ha sido el primer invitado porque es el pueblo de las promesas y de la alianza pero dice que no. Se resiste a reconocer en...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 Husano. Jesús al Mesías Y entonces Dios invita a otros al banquete que tiene preparado Cuando Mateo escribe el Evangelio, Jerusalén ya ha sido destruida Y van entrando al pueblo paganos en la iglesia Entonces se trata de la gratuidad de Dios a la hora de la invitación a la fiesta Lo que Dios quiere es que esta vida sea una, un gran banquete para todos pero ante todo para los excluidos y marginados de esta sociedad, malos y buenos, que no son los excluidos por Dios, ya que Dios tal como lo presenta a Jesús no excluye a nadie. En la segunda parte cambia la perspectiva, el vestido de fiesta es el cambio de mentalidad, la conversión necesaria para entrar en la dimensión gozosa del Rey. sin este cambio es imposible acceder al reino. La suerte de los miembros del nuevo pueblo de Dios que no, res, no responden al llamamiento recibido será igual a la del antiguo Israel. Para entrar en el banquete del reino es necesario un estilo de vida que ponga en práctica las enseñanzas de Jesús. No basta con entrar a la fiesta, se requiere una actitud coherente con la invitación. Dios no cede en su programa de fiesta, invita a otros.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 no basta entrar en la iglesia o pertenecer a una familia cristiana, a una comunidad religiosa. Se requiere una conversión y una actitud de fe coherente que no quede solo en palabras, sino que llegue a las obras, a una justicia mayor que la de los fariseos. No hay nada más exigente que la gratuidad y la invitación a una fiesta. Todo don es también un compromiso. Que el Señor los bendiga.